Cranion, la nueva propuesta de rock nacional, que fusiona experiencia musical con heavy metal, rock pop, sonidos ochenteros y rock clásico. Los integrantes de la banda Cranion son Charlie Reza, el voz, vocalista, Toño Silva, La Maligna, Guitarra, Leo Ramos, El Muñeco, Guitarra, Jorge Cortés, El Pipo, Batería, Carla Enríquez, Carlaca, El Bajo, Nosotros Somos, Cráneo El Poder Del Rock. Es una propuesta de rock mexicano que fusiona experiencias musicales. La ecuación se basa en lo mejor del rock alternativo. Resumó una mezcla de diferentes tipos de música inigualable. A esto le agregamos unas guitarras poderosas. Tras como resultado melodías desgarradoras, temas explosivos. Traña es un grupo propositivo. Buscamos a través de nuestra música mejorar la vida de cada uno, así como apoyar a mejorar el mundo en el que vivimos. Y estamos, y estamos aquí, aquí para presentarles nuestro, nuestro segundo, segundo disco, disco, El Despertar. Despertar.